Al hombro. Ur. Honores a la bandera nacional. Con vista a la bandera nacional. Atención presente. En... por parte y solicitud de permiso para dar inicio al acto Policía general de brigada manuel salvador quevedo fernández comandante de la agrupación de parada vista la is tierra de frente por En estos momentos, el ciudadano general de brigada, Manuel Salvador Quevedo Fernández, comandante de la agrupación de parada, en compañía de sus ayudantes, se dirige hasta la tribuna de honor con la finalidad de consignar el parte del personal encuadrado en formación y solicitar ante el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Hugo Chávez, presidente de la República y líder de la Revolución Bolivariana, el respectivo permiso para el inicio al acto con motivo de la celebración del quinto aniversario de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana. Centinelas permanentes de la patria, del pueblo, para el pueblo. ¡Holy! ...dependencia y patria socialista. Viviremos y venceremos, señor general Quevedo. Mi comandante en jefe, buenas tardes. Buenas tardes. Presentes en la agrupación de parada, 2.980 combatientes, bolivariano, revolucionario, socialistas y antiimperialistas, quienes seguimos el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar para continuar forjando una Venezuela libre y soberana. Estos guardias nacionales bolivarianos son irreductiblemente patriotas para preservar los valores de la libertad, la paz y la independencia plena. Las mujeres y los hombres, sentinelas permanentes de la patria, somos de origen popular y promotores naturales del socialismo. Esta es la Guardia Nacional Bolivariana del Pueblo, para el Pueblo que solicita ante usted el permiso para dar inicio al acto con motivo de la celebración del 65 aniversario de la creación de nuestro componente y su renovada visión revolucionaria. Muy bien, señor General Quevedo, gracias por sus palabras. Saludo a toda la Guardia Nacional Bolivariana a su comandante general, a todo el alto mando, a los oficiales generales, superiores, subalternos, suboficiales, cadetes y guardias nacionales y sus respectivos familiares, felicitándolos por la celebración del Día de la Guardia Nacional Bolivariana, como usted lo ha dicho, patriótica, revolucionaria, popular, bolivariana, antiimperialista. Vamos pues a dar inicio al acto, señor General Quevedo. Muchas gracias. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Adelante. De frente. ¡Arr! El 4 de agosto de 1937, el General en Jefe, Eleazar López Contreras. ...Presidente de la República para la época... ...decretó la creación de la Guardia Nacional Bolivariana... ...para resguardar la institucionalidad venezolana. La Guardia Nacional, organizada en cuerpos y unidades... ...que se situaron en distintos lugares del territorio nacional... ...con la posibilidad de concentrarlos y movilizarlos... ...de acuerdo a las necesidades del servicio. La Guardia Nacional Bolivariana... Trabaja en función de justicia social, para brindar al pueblo venezolano la mayor suma de felicidad posible. Guardia Nacional Bolivariana, el honor es su divisa. ¡Pum! ¡Cristal! ping. ¡Manda, manda, Quevedo! ¡Descansen! ¡Horra! ¡Aviscre! ¡Chul! Agrupación, atención ¡Fer! Ah, muy bien, el orden cerrado. Exactitud, energía, precisión. La Guardia Nacional, popular y bolivariana del siglo XXI, la nueva Guardia Nacional, la nueva Fuerza Armada, la nueva Venezuela, la nueva patria que ha nacido, sigue creciendo como nuestros hijos, como nuestras hijas, como nuestras nietas y nietos, como los niños y niñas de Venezuela. Así es la patria nueva, la patria niña, la patria joven, la guardia nueva, la fuerza armada nueva. ¡Al hombro! Ar. Me da mucho gusto cerciorarme de cómo... Sigue incrementándose la mística, la moral, el adiestramiento, el despliegue operacional de la Guardia Nacional, la incorporación de la mujer a la Guardia Nacional, la incorporación de la juventud venezolana, los hijos del pueblo y las hijas del pueblo que vienen a tomar las armas de la República para defender el honor del pueblo, el honor de la República, la independencia nacional y el desarrollo integral del país por el rumbo, que no hay otro, del socialismo, la democracia, la grandeza de la patria. ¡Descansen! par ¡A discreción! Continuemos, pues. Imposición de condecoración. Condecoración Cruz de la Guardia Nacional Bolivariana en su primera clase. Al Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Hugo Chávez, Presidente de la República y líder de la Revolución Bolivariana. Impone esta condecoración el Ciudadano Mayor General Juan Francisco Romero Figueroa, Comandante de la Guardia Nacional Bolivariana en compañía del Ciudadano General en Jefe, Henry de Jesús Rangel Silva, Ministro del Poder Popular para la Defensa. Del Esta el pueblo, condecoración formada, equipada, otorga al comandante. El Somos hombres y mujeres que estamos dedicados a llevarle la mayor suma de felicidad a nuestro pueblo, trabajando de la mano con el, con el gobierno y con las misiones presidenciales. Permítame condecorarlo en nombre de todos nosotros. Muchas gracias, mi querido amigo general Romero Figueroa y Muchas gracias a toda la Guardia Nacional a todos sus hombres, a todas sus mujeres, a la gran familia de la nueva Guardia Nacional. Espero ser merecedor de esta distinción. Sí lo es, mi comandante jefe. Muchas gracias, mi general. Condecoración Cruz de la Guardia Nacional Bolivariana en su segunda clase al estandarte del Comando Regional número 1. Impone esta condecoración Cruz de la Guardia Nacional Bolivariana en su segunda clase el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Hugo Chávez. Presidente de la República y líder de esta revolución bolivariana. En compañía del Ciudadano General en Jefe, Henry de Jesús Rangel Silva, Ministro del Poder Popular para la Defensa, y el Ciudadano Mayor General Juan Francisco Romero Figueroa, Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana. El Comando Regional Número 1 en San Cristóbal, Estado Táchira Y jurisdicción operacional en los estados Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas y el Auto Apure Felicitaciones a Gracias a usted mi y a todo cuerpo de oficiales Comandante del Comando Regional Número uno A todos los oficiales, los guardias nacionales, empleados civiles, trabajadores, los felicito Gracias a mi Comandante Gracias señor Teniente En jefe, permito para retirarlo. ...con decoración, medalla honor al mérito... ...mayor fallecido, Pedro Lanz Rodríguez... ...del Comando Aéreo de la Guardia Nacional Bolivariana... ...en su única clase... ...y medalla honor al mérito de la Guardia Nacional Bolivariana... ...en su única clase, reciben... ...primer teniente, Kenia Vargas Sánchez... ...sargento mayor de tercera, José Vicente Romero Tobar... ...sargento primero, Jesús Antonio César... Nacional, Fuerza Armada Nacional Bolivariana Hugo Chávez, Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional, evidentemente por la labor distinguida que estos integrantes... La primer integrantes... teniente Kenia Vargas Sánchez recibe la condecoración medalla honor al mérito mayor fallecido Pedro Lanzo Rodríguez, del Comando Aéreo de la Guardia Nacional Bolivariana. Como les comentábamos previamente, estas condecoraciones que se están entregando es por la destacada participación de estos integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana en diferentes tareas. En el caso de la primer teniente Kenia Barca Sánchez, recibe esta condecoración, medalla honor al mérito, Mayor Pedro Lanz Rodríguez, del Comando Aéreo de la Guardia Nacional Bolivariana. Por ser la, oficial femenina de la, por ser la única de la oficial la de la capitán de nave del sistema de ala rotatoria. Actualmente se desempeña como capitán de nave del helicóptero Bell Ranger 206. Con más de 500 horas de vuelo, es egresada de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana el 5 de julio del 2007. Los integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana que están siendo condecorados en estos momentos, les decimos, han realizado un destacado trabajo en las unidades en las cuales se encuentran destacados en diferentes partes del territorio nacional. Les decimos que en esta oportunidad nos acompaña en esta transmisión nuestro compañero de Radio Nacional de Venezuela, Manuel Fajardo. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes para ti y para todos los amigos del Sistema Nacional de Medios Públicos Importante destacar también la visión que tiene hoy en día la Guardia Nacional Bolivariana en su 75 aniversario Ya que esta es una institución militar fortalecida, respetada y necesaria Al servicio permanente del pueblo venezolano, obediente y garante de lo consagrado en la Constitución Y demás leyes de la República Bolivariana de Venezuela El gobierna... mayor de tercera, José Vicente Romero Tobar Y el sargento primero, Jesús Antonio César ...ambos efectivos adscritos al Comando Regional número 2... ...con sede en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo... ...reciben la medalla honor al mérito de la Guardia Nacional Bolivariana... ...en su única clase... ...por haber atendido a la ciudadana María de Los Ángeles Garay... ...de 19 años de edad... ...quien llegó con fuertes dolores de parto al punto de control... ...y a quien no le habían atendido en un módulo de insaludo... ...dependiente de la gobernación del Estado Carabobo... ...por lo cual... Estos efectivos atendieron el parto, trayendo al mundo al infante Hugo Rafael Noguera Garay, demostrando con este hecho la compenetración y la sensibilidad humana que hoy por hoy tiene la Guardia Nacional Bolivariana con el pueblo para el pueblo. Justamente con esta condecoración que se le está dando a la destacada labor de estos funcionarios y funcionarias de la Guardia Nacional Bolivariana, ratifica que son hombres y mujeres abnegados servidores públicos unidos por el más puro sentido de pertenencia especializado e interactuando en un ambiente con alta calidad de vida. Materializamos... Y la condecoración, medalla honor al mérito de la Guardia Nacional Bolivariana en su única clase, al sargento ayudante Julio César García Cabrera, pionero de la Guardia Nacional Bolivariana. Justamente ese es un dato curioso, que es el veterano militar de 96 años, Julio César García Cabrera, que es el único miembro que queda con vida de la primera promoción de guardias nacionales que egresó en 1937. Egresado de la primera promoción de guardias nacionales en el año de 1937. Único de los pioneros de la Guardia Nacional, quien nos honra con su presencia y nos da identidad. Es uno de los 100 integrantes de la promoción originaria que egresó de las aulas de Villasoyla. Ejemplo de entrega total. A sus 96 años... Zumbador, del actual puesto Peracal, Río Chiquito, El Zumbador, Villa Paez, Novilleros y muchos otros más. A sus... su... Señora esposa, la señora... Lidia Peña de García. A sus 96 años y con gran el lucidez y jovial sonrisa, el veterano Cabrera, militar único con vida a su de su promoción y con un amplio historial de militar. servicio a la patria venezolana. Estuvo presente en el acto de homenaje que rindió la Asamblea Nacional el pasado miércoles en el Palacio Federal Legislativo, también natural de la ciudad de Trujillo, Estado Trujillo, este pionero de la institución castrense vive en la población de Rubio, el municipio de Junín, del estado Táchira, donde habita en compañía de sus familiares y goza del Madre cariño de y el Madre, respeto Madre de toda María esta Madre comunidad. José Ana Gabriel García Peña. Importante con la la está que se, se está entregando en el día de hoy, evidentemente de reconociendo todos los de años de entrega, de abnegación a la Fuerza Armada Nacional y en especial a la Guardia Nacional Bolivariana. En estos momentos, esta componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene la misión de conducir las operaciones exigidas para el mantenimiento del orden interno del país, cooperar en el desarrollo de las operaciones militares requeridas para asegurar la defensa de la nación. Además, la Guardia Nacional debe ejercer las actividades de policía administrativa y de investigación penal que le atribuyan las leyes, así como también participar activamente en el desarrollo nacional, en el territorio y demás espacios geográficos de la República Bolivariana de Venezuela. Según el artículo número 329 de nuestra Constitución, el Ejército, la Armada y la Aviación tienen como responsabilidad esencial la planificación, Acentos. ejecución y control de, de las operaciones Real, militares requeridas para asegurar la, la defensa. Nacional. Entre tanto, La Guardia Nacional Bolivariana opera en el desarrollo de dichas operaciones y tiene como responsabilidad básica la conducción de las operaciones exigidas para el mantenimiento del orden interno del país. En estos momentos el Presidente de la República, Hugo Chávez, se dispone a ascender a cuatro oficiales de los diferentes componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El primero de ellos es el ciudadano general de división, Vladimir Padrino, López. Vladimir Padrino López. De Caracas, casado con la señora Yarexa Betancur, de cuya unión nacieron sus hijos Michel Vladimir y su hija Yazaret de Los Ángeles. Egresado el 5 de julio de 1984 en la Academia Militar de Venezuela, como integrante de la promoción general de brigada Juan Gómez Mireles, ha desempeñado los cargos inherentes al grado entre los que podemos destacar. Segundo comandante del 112 Batallón de Infantería Mecanizada, Aramendi. Primer comandante del 311 Batallón de Infantería, Libertador Simón Bolívar. Comandante del Cuartel General del Ejército Bolivariano. Comandante de la 93 Brigada de Caribe Especial de Seguridad y Desarrollo. General en Jefe, Ezequiel Zamora. Jefe de Estado Mayor Conjunto de la Región Estratégica de Defensa Integral Central. Actualmente se desempeña como segundo comandante y jefe del Estado Mayor General... ...del ejército bolivariano. En el ámbito académico, ocupó el primer lugar... ...en el orden mérito en sus respectivos cursos de capacitación. Avanzado de infantería número 27, básico de estado mayor número 43... ...y comando de estado mayor número 41. Magister Cienciarium, en ciencias y artes militares... ...su experiencia docente le ha permitido acumular... ...más de mil horas de instrucción en la universidad militar bolivariana... ...y demás escuelas de capacitación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así es, el reconocimiento al trabajo de los oficiales y almirantes, altos oficiales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de acuerdo al artículo... Ciudadano 8, Vicealmirante Diego Guerra Barreto. Bien amigos, la Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado Diego para garantizar la Guerra independencia Valencia, y soberanía de la Nación. El de la Promoción Bicentenario del Natalicio del Libertador, egresando de la Escuela Naval de Venezuela el 5 de julio de 1983, es del área de desempeño de infantería de marina y de la especialidad de artillería de campaña su señora esposa, la doctora Cecilia González de Guerra, sus hijos, Ibrahim Guerra González, Airán Guerra González. Posee las condecoraciones, Cruz de la Guardia Nacional en su segunda clase, orden al mérito de la banda en su tercera clase, orden al mérito del ejército, Cruz de la Casa Militar, Orden Francisco de Miranda en su tercera clase. Orden del Libertador en su tercera clase. Fue comandante del Grupo de Artillería de la Infantería de Marina. Comandante de la Unidad de adiestramiento Fluvial. Edecante del Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Hugo Chávez. Comandante de la Brigada de Operaciones Especiales de la Armada. Comandante de la Infantería de Marina. Actualmente segundo comandante y jefe del Estado Mayor General de la Armada Bolivariana. Ciudadano General de División, Alfonso Javier Ortiz. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana también tiene la responsabilidad de asegurar la integridad del espacio geográfico mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento el del orden interno General, y la participación Alfonso activa en el desarrollo Javier nacional. Ortiz integrante de la promoción bicentenario del natalicio del Libertador Simón Bolívar, egresado el 5 de julio de 1983 de la Escuela de Aviación Militar, actualmente Academia Militar de la Aviación. Entre los títulos obtenidos, licenciado en Ciencias y Artes Militares, mención aeronáutica, piloto militar, Escuela de Aviación Militar, diplomado en Sociología Militar, Escuela de Guerra del Ejército en Chile, Diplomado en Gestión de Recursos Humanos, Universidad Bernardo O'Higgins, en Chile. Magíster en, en Gerencia de Recursos Humanos, en la Universidad Rafael Belloso Chacín, Maracaibo, Estado Zulia. Piloto Comandante con 3.500 horas de vuelo certificadas, en el Instituto de Estudios Superiores de Administración. Entre los cursos, curso de Instructor de Vuelo de la Aviación Militar, curso de Comando de Escuadrón y Auxiliar de Estado Mayor, Curso de Estado Mayor Aéreo de la Escuela Superior de Guerra de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Piloto Instructor en el Grupo de Entrenamiento Aéreo. Comandante del Grupo Aéreo de Operaciones Especiales número 15. Comandante de la Base Aérea Rafael Urdaneta. Comandante de la Base Aérea Revolucionaria Teniente Luis del Valle García. Comandante Aéreo de Operaciones de la Academia Militar Bolivariana. Inspector General de la Aviación. Entre sus condecoraciones, Cruz de las Fuerzas Aéreas Venezolanas en su primera clase, Legión al Mérito Aeronáutico en su primera clase, barra Honor al Mérito, Escuela de Aviación Militar. Los, pila los pilares fundamentales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana son la disciplina, la obediencia y la subordinación. Nuestra Fuerza Armada está integrada por el Ejército, la Armada, la Aviación, la Guardia Nacional, componentes que fuera integral dentro del marco de su competencia Ciudadana para Gran el edición, cumplimiento Luis de su misión. Justamente estás es en el marco del 75 aniversario de la Guardia Nacional, la Guardia nacional Bolivariana. Como ustedes saben, también es una componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que garantiza la custodia de todas las instituciones del Estado venezolano a través de la Dirección de los Servicios de resguardia Nacional General de Brigada. Este es un cuerpo creado, organizado y dotado por el Ejecutivo Nacional para custodiar los bienes que constituyen la Hacienda Pública Nacional y auxiliar encargados de la administración de aquellos o a las funcionarias de la administración, inspección y fiscalización de las rentas nacionales, impedir, perseguir y aprender el contrabando de cualquier otro fraude a las rentas. El Instituto de Altos Estudios de la Defensa de la Nación en la República de Corea Así es, Manuel. Aunque el decreto del 17 de diciembre de 1936 determina la creación de la Escuela del Servicio Nacional de Seguridad, es el que marca la formación en ese momento del recurso humano, pero el que realmente le da el carácter legal a la Guardia Nacional Bolivariana es el decreto del 4 de agosto de 1937. A partir de este momento la Guardia Nacional adquiere operatividad en todo el territorio nacional haciendo efectivas las tareas que les fueron encomendadas, mantener el orden público y el resguardo de nuestras fronteras. Es básicamente la misión que tienen los integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana conjuntamente con los integrantes de los otros componentes de nuestra Fuerza Armada Nacional. Los... Una de esas misiones también es eh, la dirección de Servicio y Seguridad, ya que la Guardia Nacional tiene competencia en materia de seguridad ciudadana y parte de esa misión es planificar, evaluar, asesorar, organizar, controlar y supervisar en materia de seguridad ciudadana, orden público y protección civil, seguridad vial, seguridad penitenciaria, seguridad en las instalaciones petroleras, petroquímicas y diversas. También la seguridad rural, fronteriza y el control migratorio, de anti y secuestro para contribuir en el mantenimiento del orden interno. También lograr y mantener como una dependencia y un alto sentido ético el espíritu de cuerpo y vocación de servicio como órgano de evaluación, control y asesoramiento en materia de seguridad en procura de afianzar el cumplimiento de los objetivos institucionales de la Guardia Nacional Bolivariana. También importante resaltar el papel que viene jugando el Comando Nacional Guardia del Pueblo que es una política de seguridad ciudadana anunciada justamente por el propio presidente Hugo Chávez que comenzó con 3.362 efectivas y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana sus integrantes utilizan un chaleco vino tinto con el logotipo de la Guardia Nacional Bolivariana sobre el uniforme verde olivo de esta institución y parte de ese comando está en el grupo de parada que ustedes pueden observar a través del de Sistema Nacional de Medios Públicos. A partir de ese acto se crearon tres regimientos de la Guardia del Pueblo como ...complemento del dispositivo Bicentenario de Seguridad Ciudadana. El Capital, con tres destacamentos, que quedan en Pérez Fuerte, Tiuna y El Paraíso, en el Estado Miranda con cuatro destacamentos, y en el Estado Vargas, con dos destacamentos. El Comando Nacional Guardia del Pueblo entró en operaciones a cargo del General de División, Miguel Alcide Vivas Landinos, quien refirió en esa oportunidad que la Guardia del Pueblo se crea en beneficio de la seguridad integral para reforzar la lucha contra el crimen y el delito. ...fallecidos... En el cumplimiento del deber. ¡Atención! ¡per! ¡Al hombro! ¡Or! Descansen. ¡Adiscre. ¡Zum! Lectura del decreto de creación del Servicio Nacional de Seguridad. Hoy en día, Guardia Nacional Bolivariana. Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela. Número 19.330 del 4 de agosto de 1937. Eleazar López Contreras, presidente de los Estados Unidos de Venezuela. Considerando que en decreto ejecutivo del 17 de septiembre de 1936 se creó una escuela para la preparación de agentes de seguridad pública con el fin de formar un cuerpo de seguridad nacional nacional ...que con jurisdicción en todo el territorio de la República... ...preste su cooperación efectiva a las autoridades encargadas de mantener el orden público... ...y de evitar y reprimir la delincuencia. Que es igualmente necesaria en el país la formación científica... ...de un organismo de prevención y estudio de la criminalidad. Que los fines expresados anteriormente... solo pueden obtenerse por medio de una organización de carácter y preparación profesional... Que responda a las necesidades de nuestro estado actual de evolución social. En ejercicio de la atribución décima cuarta del artículo 100 de la Constitución Nacional, con la aprobación del Consejo de Ministros y cumplidas las demás formalidades legales, decreta. Artículo primero. Se crea el Servicio Nacional de Seguridad, dependiente del Ministerio de Relaciones Interiores y a cargo de la Guardia Nacional y de las oficinas de investigación y de identificación de extranjeros. Artículo segundo. Sin perjuicio de sus funciones civiles, la Guardia Nacional tendrá estructura militar y se regirá por las disposiciones de la presente ley y de sus reglamentos, por las de la ley orgánica del Ejército, por las del Código de Justicia Militar y por las correspondientes al reglamento de castigos disciplinarios en cuanto les sean aplicables. Dado, firmado, con el sello del Ejecutivo Federal y refrendado por los ministros de Relaciones Interiores y de Guerra y Marina en el Palacio Federal en Caracas, a los cuatro días del mes de agosto de 1937, año centésimo vigésimo octavo de la independencia y sexto noveno de la Federación. Palabras del Ciudadano Mayor General, Juan Francisco Romero Figueroa, Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana. Atención... Guardia Nacional Bolivariana es una institución militar fortalecida, respetada y necesaria al, ser, al servicio permanente del pueblo venezolano, obediente y garante de lo consagrado en la Constitución y demás leyes de la República Bolivariana de Venezuela. El comandante en jefe Hugo Chávez Frías, presidente de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada y líder de la Revolución Bolivariana. Ciudadana doctora Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República. Ciudadano Elías Jawa Milano, Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela y Ministros de Poder Popular para la Agricultura y Tierra. Ciudadana y Ciudadanas, Ministras y Ministros del Ejecutivo. Ciudadano General en Jefe, Henry de Jesús Rangel Silva, Ministro de Poder Popular para la Defensa y demás oficiales generales, almirantes, integrantes del Alto Mando Militar y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ciudadano Mayor General Jacinto Pérez Arcay, jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe del Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadano Doctor José Vicente Rangel Vale. Ciudadanos oficiales generales, excomandantes generales de la Guardia Nacional Bolivariana. Ciudadano Mayor General Luis Borges Soto, segundo comandante y jefe del Estado Mayor General de la Guardia Nacional Bolivariana y demás oficiales generales integrantes del alto mando. Ciudadano General de División Manuel Suárez Hidalgo, Director de Educación y Presidente del Comité Organizador del 75 aniversario de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana. Ciudadanos mayores, generales y almirantes que en la noche de hoy han sido ascendidos. Compañeros de armas condecorados en la noche de hoy. Ciudadanos oficiales, generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ciudadano coronel Monseñor José Hernán Sánchez Porra, Obispo Castrense. Ciudadanos oficiales superiores, subalternos, cadetes, tropas profesionales, tropas listadas, Músicos, militares y personal civil asistentes Ciudadanos sargento ayudante Julio César García Cabrera Pionero de la gloriosa Guardia Nacional Bolivariana Ciudadanos compatriotas Integrantes de la Reserva Militar De la Guardia Nacional Bolivariana Ciudadanos representantes de los pueblos indígenas Distinguidas personalidades especialmente invitadas apreciados familiares, pueblo bolivariano de Venezuela, señores representantes de los medios de comunicación social, señoras y señores, ¡Adixtre! Agradeciendo de antemano al Dios Todopoderoso, a la patria, a mi familia, a mi Comandante en Jefe y Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a mis compañeros de armas, al pueblo venezolano, al alto mando militar y a nuestros guardias nacionales bolivarianos, razón de ser de este componente, en la noche de hoy cargado de sueños bolivarianos e imbuido en un sentimiento común, como ahora estamos todos los aquí presentes, tengo el honor de hacerles algunas consideraciones y reflexiones en nombre de todos los centinelas de la patria en la celebración del 75 aniversario de la gloriosa Guardia Nacional Bolivariana. En principio, este reencuentro nos ata al hilo de la historia, en el que aparece dibujado el sendero andado desde aquel 4 de agosto de 1937, en la cual el General en jefe, Eleazar López Contreras, nos dio vida mediante un decreto ley. En ese entonces, el Estado venezolano y el pueblo, con la expresión de un anhelo social, dieron paso a la creación de un cuerpo debidamente entrenado que se abocara a enfrentar tanto a las circunstancias como a los acontecimientos que aparecieron luego de la muerte del general Juan Vicente Gómez. Fueron muchas y justificadas las razones que asistieron para crear esta noble organización. De manera muy especial, la necesidad perentoria de tener una fuerza intermedia que prestara su cooperación efectiva a las autoridades encargadas de mantener el orden público y reprimir la delincuencia. En este orden de ideas, debo expresar que con el transcurrido del tiempo, los hombres y mujeres que conformamos la Guardia Nacional Bolivariana, fuimos macerando experiencia en el cumplimiento de nuestras funciones, ampliando nuestro radio de actuación y fortaleciendo los servicios con profesionalismo, manteniendo en crecimiento la vocación de servicio y el deseo de servirle a nuestra patria, a nuestra gente, costumbre que nos dejaron nuestros pioneros y forjadores, en cuyo honor y representación contamos hoy entre nosotros con la presencia de mi sargento ayudante Julio César García Cabrera, integrante de la primera promoción de Guardias Nacionales egresada de Villazoida en el año 1937, Aplausos. quien a sus 96 años de edad, ha servido de testigo de sesión de nuestros días, es decir, es una historia viviente. Pero a pesar del esfuerzo de nuestros hombres y mujeres para lograr el reconocimiento del pueblo en aquellos tiempos, lo cual se evidenciaba en resultados positivos, en más de una oportunidad recibimos el rechazo de nuestros compatriotas debido al empleo perverso, de nuestro componente en contra del pueblo, obedeciendo una dirección de comando militar y política represiva, donde lo humano y lo social no era lo importante. Por el contrario, se trataba de callar, humillar y maltratar al pueblo, que reclamaba una nueva Venezuela y rechazaba el poder que ejercía un sector de la burguesía nacional. Por eso, pueblo querido, valiente y heroico, debo señalarle que la Guardia Nacional Bolivariana jamás volverá a remeter contra ustedes. A ustedes les reitero que nosotros tienen a un Guardia Nacional socialista, bolivariano, antiimperialista y amigo en cada rincón de la patria. Son muchas las dificultades que hemos superado para la adquisición de los diferentes sistemas de apoyo de trabajo. A estas vicisitudes hemos respondido con acciones revolucionarias, endógenas, desarrollando varios proyectos que constituyen un aporte importante de la Guardia Nacional Bolivariana a la seguridad y el desarrollo integral del país, trabajando para consolidar lo más preciado de, de esta última década, la independencia nacional. Ahora bien, en el área de lucha antidrogas, nuestro laboratorio central hasta el año 2009 dependía de empresas norteamericanas que servían de proveedoras de los reactivos o pruebas de orientación de campo necesarias para determinar el origen, tipo y naturaleza de las sustancias psicotrópicas y estupefacientes a un precio de 7.5 dólares. Por cada análisis de muestra, además, de las restricciones impuestas en cuanto al abastecimiento oportuno de las mismas lo cual orinaba una, una dependencia ilógica ante esta circunstancia, con el patrocinio de la Oficina Nacional Antidrogas se diseñó y se desarrolló el proyecto de pruebas de orientación a un costo de 9 centavos de dólares como ejemplo, hasta la presente fecha se han aplicado 880 mil muestras de análisis que representan un ahorro de 5.808.000 dólares. En el área de investigación criminal, se hicieron las coordinaciones con una empresa norteamericana ubicada en Carolina del Norte, recibiendo el 13 de enero de 2009 la negativa de suministro y venta de los equipos necesarios para conformar el maletín de barrido criminalístico, alegando que el Departamento de Estado de Estados Unidos no le permitía efectuar ventas a la República Bolivariana de Venezuela. Por lo tanto, se efectuó coordinación con otra empresa norteamericana y el día 3 de febrero del año 2009 respondieron en forma negativa, argumentando que no le permitían las ventas de estos equipos a Venezuela. Ante estas circunstancias, desarrollamos el proyecto del maletín de barrido criminalístico, diseñado para el abordaje del sitio de suceso, recolección de evidencia, barridos químicos, impresiones técnicas, entre otras, con material y equipo del mercado nacional. Cuando se conformaba el maletín criminalístico con los componentes norteamericanos, el costo era aproximadamente de 1.400 dólares. Ahora, con lo de producción nacional y manos nuestras, el precio es de 1.200 dólares. Estos maletines criminalísticos... Hoy en día se distribuyen a todos los organismos de seguridad del Estado y países como Colombia, Ecuador y Bolivia. Si la intención del gobierno norteamericano era disminuir nuestra capacidad de lucha contra las drogas o añadir un ingrediente más para decalificar el trabajo que la República Bolivariana de Venezuela realiza en la lucha frontal contra el tráfico de estas sustancias ilegales, Aquí le presentamos con humildad, pero con orgullo, revolucionario, la respuesta soberana y bolivariana de hombres y mujeres comprometidos con el país y apegados a las leyes de la República. ¡Aplausos! Otro logro alcanzado es la repotización de las diferentes embarcaciones que conforman el Parque Naval de nuestro Comando de Vigilancia Costera las cuales se encontraban totalmente inoperativas por el, por el cumplimiento de la vida útil de los, de los subsistemas que la integran y falla en su diseño, lo que ameritó la ampliación del centro de mantenimiento naval del componente, donde se repotenciaron 73 embarcaciones que ya están patrullando nuestros mares y ríos en defensa de nuestra soberanía. La recuperación de estas naves se realizó a un costo de 21 millones de dólares aproximadamente, mientras que el costo de las 73 lanchas en el mercado internacional era de 303 millones de dólares, lo cual significa un ahorro de 282 millones de dólares. Entre las, embarca en, entre las embarcaciones respondeciadas, se encuentran seis lanchas fluviales tipo C, PBR, de 36 pies de elora, fabricadas por los estados unidos en los años 60 utilizadas en la invasión de Vietnam mientras que nosotros siguiendo linea los lineamientos del gobierno revolucionario y bolivariano las utilizamos para pa patrullar el orinoco y sus caños evitando la comisión de hechos punibles y apoyando las comunidades apostadas en lugares inhóspitos de los estados amazonas de Tamacuro, Bolívar y Apure de manera que estos proyectos son la expresión más genuina de nuestra resolución de independencia, como decía nuestro libertador Simón Bolívar, cito, es imper imperturbable nuestra resolución de independencia o nada. Por estas razones no nos queda la menor duda de los logros obtenidos en esta, en esta década, lo cual se reafirma con el rango constitucional otorgado a la Guardia Nacional Bolivariana en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, como integrante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con la responsabilidad esencial de cooperar con los otros componentes en el desarrollo de las operaciones militares, y como responsabilidad básica, la conducción de las operaciones exigidas para el mantenimiento, para el mantenimiento del orden interno del país. Mención especial... Merece el tema de la inclusión de la mujer en la Guardia Nacional Bolivariana Otro logro alcanzado en estos últimos años Circunstancia que acrecentó nuestro valor humano Y nos condujo a, re a redimensionar nuestra visión de futuro Teniendo como compañeras de ruta a valientes mujeres Formadas en nuestras academias y escuelas Son ustedes una consecuencia extraordinaria de la revolución bolivariana que se traduce en más de dos mil mujeres formadas hasta el presente para ustedes un merecido reconocimiento ¡Aplausos! honramos hoy a ese guardia nacional bolivariano desprendido, esforzado y valiente que deja todo que cruza montañas, llanuras ríos, calles, autopistas, pueblos, barrios, viajando hacia algún lugar de su amada Venezuela, con una mochila llena de sueño, un fusil entre sus manos y en su pecho el amor por su patria. Ese guardia nacional bolivariano que atrás deja a sus seres queridos para cumplir con su deber y que aún mereciendo el aplauso que generosa y armónicamente le podrían ofrecer la sociedad, en ocasiones es blanco de la más torpe y maliciosa y maliciosos agravios. Ese guardia amigo, que se sabe un Quijote y que va por todo el territorio librando batalla contra la maldad y la injusticia, a ese guardia socialista revolucionario es a quien rendimos tributo y nuestros mejores deseos en este día. Extendemos nuestro reconocimiento al personal en la horrorosa situación de retiro que conforma nuestra reserva quienes colaboran en todo momento en la ejecución de las distintas actividades que realizamos en apoyo al pueblo soberano. En la autoridad, contamos con 59.385 reservistas, entre quienes se destacan 580 mujeres. Igualmente enviamos nuestro saludo solidario a los pueblos y comunidades indígenas, por haberse, por haberse constituido en nuestros mejores amigos en las distintas jornadas que realizamos en su territorio. No podría dejar de mencionar nuestro aporte a las misiones presidenciales, en torno a las cuales en los últimos tres años hemos realizado 12.828 jornadas de asistencia médico-social, 6.470 de apoyo al área de alimentación, 16.900 de asistencias comunitarias 2.253 en el área de educación 420 de asistencia a las comunidades indígenas 18.980 jornadas socioeconómicas Y la más importante, la misión Sonrisa Nacida en nuestro seno, con el apoyo de Sudevan, A la cual a, hasta el momento le hemos devuelto la alegría a 40.412 compatriotas en el cumplimiento de nuestro servicio estamos comprometidos a resguardar el ambiente dándole cumplimiento al quinto objetivo histórico del plan para la gestión socialista 2013-2019 preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana por lo tanto hemos reforestado 2.800 hectáreas se han sembrado 2.580.000 plántulas de diferentes especies, se han dispersado 2.870.000 avíos de diferentes especies y se han liberado 357.589 especies en peligro de extinción. En el área de seguridad pública, en coordinación con el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, Trabajamos con especial atención a la gran misión a toda vida Venezuela. En la lucha contra el tráfico de drogas hemos realizado importantes procedimientos, lo que responde a una política de Estado bien concebida, mejor realizada. Solo en lo que va del año hemos incautado 21 toneladas, tonelada, lo cual representa el 87% del total de drogas ilegales incautadas ...por el Estado venezolano... ...en la lucha contra el contrabando... ...se han retenido... ...más de 6 millones de litros de combustible... ...que pretendían ser extraídos... ...del territorio nacional... ...y más de seis mil toneladas de alimentos. ...hoy por hoy... ...nosotros... ...los guardias nacionales bolivarianos... ...podemos decir... ...con orgullo... ...que en estos últimos 10 años... ...nos hemos introducido en el corazón de cada venezolano... ...lo cual representa... La extensión de una mano amiga, sincera, leal y patriota. Felicitaciones en especial a todos los señores mayores generales y almirantes ascendidos en el día de hoy, al igual que los que recibieron condecoraciones. Muchas felicidades en unión a su familia. Las cuales recogen el sentir de todos los hombres y mujeres, sentinelas de la patria, permítame expresarle. Abro comillas. Ahora que se está asando la República en hombros del pueblo, cierro comillas, expresión esta que le pertenece al apóstol José Martí y que la traemos a colación por su pertinencia, quiero decirles que cuentan ustedes con una Guardia Nacional Bolivariana unificada, equipada y preparada como un todo orgánico, dispuesta a defender con los otros componentes la independencia y la soberanía nacional así como ofrendar nuestra vida, si fuere necesario, en la defensa de todo lo logrado hasta el momento. El honor es nuestra divisa, independencia y parte socialista. ¡Sí, ¡A discre! A las palabras del Mayor General Juan Francisco Romero Figueroa, Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, en sus palabras decía que con el paso del tiempo los integrantes de la Guardia Nacional Anabes, han ganado experiencia, ampliando su capacidad de, de acción. Presidente de la República y líder de la Revolución Bolivariana. Atención. ¡Pierre! Mando discreción, General Quevedo. Adiscre. ¡Chum! Atención, ¡Fir! cuando manda discreción se arreglen en su puesto por un minuto. A discreción, a arreglarse. Señores oficiales, salir de formación, a chequear las respectivas agrupaciones de parada. Señor vicepresidente ejecutivo, señora fiscal general de la República, señores ministros, ministras del gabinete ejecutivo señor General en Jefe, Ministro de la Defensa, señores mayores generales, almirantes, comandantes de los componentes militares de las regiones de Defensa Integral, señores oficiales generales, almirantes, señor Comandante General de la Guardia Nacional, Mayor General Romero Figueroa, oficiales superiores subalternos suboficiales, cadetes, tropas, un saludo muy especial a todos ustedes, invitados especiales, José Vicente Rangel, líderes populares, pueblos indígenas, voceros y voceras, un saludo muy especial a todos y a todas en este día de hoy. Firmes, alineen pasar a formación. Vistal, Fren, a discreción, que la discreción, felicito desde mi corazón de soldado a mi muy querida Guardia Nacional Bolivariana en su día, que estamos celebrando hoy, como celebramos el pasado 4 de agosto, una celebración cargada, señor General Romero, como usted lo dice en su palabra, cargada de un conjunto de signos, de signos de lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. Signos inconfundibles del proceso de cambios, del proceso revolucionario, democrático, democrático que está en marcha en Venezuela y que, como toda revolución verdadera, es paridora de lo nuevo. Una revolución es un parto permanente, un verdadero parto, señora, esposa de los oficiales del alto mando militar, un verdadero parto, una paridera pues. Decimos en jerga muy de cuartel Por cierto que algunos voceros de la derecha Siguen hablando del cuartel como algo negativo Hace poco vuelven a remeter Contra mí Pero no es contra mí Yo ya no soy yo en verdad Yo soy un colectivo Lo cargo dentro Es contra nosotros Contra la fuerza armada cuando algún dirigente político que ocupa además un cargo, una responsabilidad o pretende ocuparla, dice que Chávez maneja al país como si fuera un cuartel, es que no saben lo que es un cuartel. Yo sí, yo soy cuartelero. Ah, ¿cómo me gusta a mí un cuartel? ¡Qué maravilla! vivir en un cuartel, el cuartel. El cuartel es como una casa, el cuartel es como una escuela, el, cual, el cuartel es una forma de vida, una forma hermosa de vida. El cuartel es un espacio sin tiempo para el servicio. Si algo, si algo, impera en un cuartel es el servicio ahí no hay horario en, en... una vez me, me dijo un buen amigo soldado el comandante Emiro Brito Valerio estaba ahí en Miraflores con nosotros un tiempo y en alguna ocasión yo voy a salir del país y le digo Emiro, tú te quedas y me dice sí, ¿sí mi comandante yo me quedo porque alguien tiene que cuidar este cuartel Este cuartel En un cuartel No hay tiempo ¿Eh? Un cuartel No duerme Usted va a un cuartel a cualquier hora Y ahí lo atienden. Ahí el cuartel tiene vida propia pues De manera permanente Por eso digo yo Salgo en defensa pues Yo que soy cuartelero del viejo cuartel, del cuartel, del soldado, el soldado que somos, con mucho orgullo, con mucha honra, soldados. Simón Bolívar, ese gran soldado, lo dijo un día, lo voy a repetir, se lo oí un día a mi general Pérez Arcay, Venezuela nació en un vivac, ¿verdad mi general? Así lo dijo Bolívar un día. Venezuela nació en un vivac, en un cuartel, bueno, abierto, en el terreno, en un cuartel de sabana, en un cuartel de montaña. Esa es parte de la esencia nacional. Por eso es que ser soldado venezolano no es cualquier cosa, como un día lo decía esa gran compañera que es la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, honrándonos. Una vez, dijo Cristina, cuando asumió la presidencia, la primera vez, mirándome allá, dijo, no es poca cosa tener soldados como tú en América Latina. Habiendo tenido tantos soldados que faltaron a su juramento y se prestaron al juego de la burguesía para atropellar a su pueblo, al juego del imperialismo, para atropellar a su propia patria. No es poca cosa, pues, ser soldados del pueblo. No es poca cosa ser un guardia nacional. Hoy en la Venezuela bolivariana no es poca cosa. Sintámonos orgullosos, pues, de ser guardias nacionales, de ser soldados indistintamente o independientemente, más bien, de la jerarquía que ostentemos o del grado que tengamos o como se decía antes grado clase o empleo independientemente del grado de la clase o del empleo del rango, de la jerarquía soldados somos y sintámonos orgullosos de eso soldados soldados, patriotas un soldado venezolano tiene que ser patriota Bueno, que alguien vea la historia de esta patria Un soldado que no sea patriota no es soldado Pudiera estar uniformado y todo, pero no sería soldado Por aquí pasaron Venezolanos que ostentaron distintos grados a lo largo de muchos años Pero que nunca fueron soldados verdaderos patriotas. Un soldado venezolano que no sea bolivariano, no es soldado, no sería un soldado. Un soldado, un guardia nacional, desde el general en jefe hasta el más recluta, que no sea y se sienta un soldado antiimperialista, no sería un verdadero soldado venezolano, venezolano venezolano por eso quiero pedir pues que sigamos fortaleciendo ese espíritu nuestro de soldado, ese orgullo de ser soldados de portar el uniforme que portamos de llevar las banderas y los estandartes que llevamos de llevar el grado la jerarquía que llevemos de ocupar el cargo, por más humilde que sea, en el gran sistema que es la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela. Orgulloso de ocupar ese puesto, orgulloso de tener ese rango, esa jerarquía, orgulloso de llevar ese uniforme, orgulloso de portar ese estandarte, esa bandera, orgulloso de portar esa arma ese equipo, orgullosos de estar en ese cuartel donde estamos, de pertenecer a una comunidad, a una familia, a un pueblo. Porque, ¿saben?, una de las estrategias, compañeros y compañeras, que los imperios y las estructuras de dominación, de los pueblos las burguesías las grandes burguesías nacionales han desarrollado para asegurar su esquema dominante su hegemonía es un bombardeo incesante implacable para minimizar el orgullo nacional para que nosotros para que nuestro pueblo, como un solo ente, se sienta hasta avergonzado, pues, de ser venezolano, de ser soldado, o de ser lo que somos. De esa manera, han dominado muchas veces a un pueblo, a un colectivo. Más por el engaño, decía Simón Bolívar, más por la manipulación que por la fuerza, aunque también la fuerza. Utilizan cuando tengan que utilizarla para reprimir, para eh, arremeter, para masacrar a pueblos enteros. Los imperios viejos, nuevos, las hegemonías, las burguesías locales. Entonces aquí se nos tenía sometido aquello de que lo venezolano es malo, y era como... bueno, sí, era como... un, como, como, era como tener vergüenza de, de nosotros mismos. Y todavía hay sectores nacionales, lamentablemente, a los que no les ha llegado la ola del orgullo nacional, lamentablemente, habrá que seguir luchando por ello para que les llegue. Hace poco salió por ahí un video, recuerdo, de un grupo de jóvenes venezolanos de las clases altas, y aquella expresión que, que tiene grandes connotaciones y que a uno le duele mucho, aquel joven que dijo, yo me iría demasiado, me iría de este país demasiado, me iría. ¿Cómo te vas a ir de aquí? Si esta es tu patria, esta es tu tierra, siéntete orgulloso de nuestra historia, de nuestro territorio, de nuestra esencia, de ser venezolano, de ser venezolana, muchacha, de ser venezolano, muchacho pues sobre todo ustedes los jóvenes y cada día debemos sentirnos más orgullosos de ello miren, es posible que muchos de ustedes no hayan podido ver en vivo pero creo que debemos repetir todas esas pruebas donde participaron nuestros jóvenes y siguen participando allá en Londres en las Olimpiadas de este año pero yo esta tarde, apurado siempre, porque tenía que inspeccionar aquí las viviendas de la ciudad de una, aquí mismo al lado, donde estamos construyendo miles y miles de viviendas, con el apoyo de China, de Rusia, de Bielorrusia, y miles y miles de trabajadores venezolanos. Y luego, tenía que saludar, como saludé al señor, a Mr. Williams, es el presidente de la escudería Williams, quien está en el país, junto con Pastor Maldonado, uno de sus más extraordinarios pilotos. Y allí tuve el honor de saludarle unos minutos. Ahora, pero vi, pude, pude ver a las cuatro y media aproximadamente, la final de la carrera tan emocionante que es una carrera de 4x400. Eso es algo emocionante, electrizante. A los que nos gusta el deporte... Como nosotros. Era electrizante una carrera 4x400. Una vez yo corrí esa carrera y me iba muriendo ese día. Y porque un capitán, yo corría duro, pero yo no era corredor de, de, de pista, pues. Corría duro era para robar base, José Vicente, eso sí. Para robarme la segunda. Cuando se me descuidaba un guardia le robaba la tercera. <risa> ¿Quién quedó campeón en el campeonato? del el, el, el, el, Casi siempre queda el ejército. Casi siempre, ¿no? Y la guardia es su campeón. ¿Eh? Felicitaciones a todos. Ahora, entonces, el capitán Manzanares, recuerdo, allá en Barinas me dijo, Chávez, había juego intercompañía. Y yo era del equipo de béisbol, pues y de softball y de todo, voleibol. Uno se metía casi en todo. Los oficiales, ¿no? Con los soldados más destacados. Pero en ese tiempo en ese tiempo la mayor parte de los soldados era el 99% de los soldados llegaban al cuartel reclutados buena parte de ellos a palo los metían a las patrullas de la policía y los llevaban obligados pues y quiénes eran los hijos de los más pobres y ahí venía mucho desnutrido Muchos muchachos desnutridos, muchos muchachos que nunca practicaron un deporte Ahí aprendían en el cuartel, uno los metía a practicar esto, lo otro Aprendían a leer y escribir, buena parte de ellos había un analfabetismo feroz En el país ese que fue Venezuela Ahora, hoy somos un territorio libre de analfabetismo Y en esta patria se levanta la cultura nueva Afincada en nuestras más profundas tradiciones, el deporte, la práctica masificada del deporte, de la cultura por todos lados, los niños, los jóvenes bailan, cantan, pintan, juegan, y esa es la idea, que sean felices, y lo más felices que puedan, corren, juegan, cantan y bailan. Pero qué orgullo sentí yo, qué orgullo, allá, solito, solito en una mesa llena de papeles, preparándome para venir aquí, ...y firmando unos y llamando a Elías... ...que estaba llegando de allá del Estado Bolívar... ...ayer fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas... ...vamos a darle un aplauso desde aquí a nuestros pueblos indígenas... ...que ya Romero Figueroa los mencionaba en su discurso... ...y aquí hay un grupo de ellos, ¿no?, porque estuve viendo... ¿eh? ...ahí están un grupo de voceros de los pueblos indígenas... ...ustedes saben, ahí están... ...¡PATRIA PARA LOS INDIOS!!! Patria para las indias. Ellos son los dueños originarios de esta tierra. ¡Viva la patria india! ¡Viva la patria india! Es la patria originaria, ¿eh? Es la patria originaria. Patria caribe. Patria aborigen. Ustedes saben cuántas hectáreas le hemos entregado siguiendo el mandato constitucional que reconoce por primera vez en nuestra historia, desde que Bolívar trató de aplicarlo, pero no lo dejaron, ¿eh? reconoce el derecho de los pueblos originarios a la propiedad colectiva de sus tierras. Le hemos entregado casi dos millones de hectáreas, oigan, casi dos millones de hectáreas a los pueblos aborígenes, propiedad colectiva. Ayer se entregaron en el estado Bolívar, cerca de 500.000 nuevas hectáreas, a 23 comunidades indígenas. Ahora, eso va acompañado de proyectos, de financiamiento para proyectos, agrícolas, viviendas, bueno, servicios de agua potable, energía eléctrica, respetando sus culturas ancestrales, sus formas de vida. Nosotros tenemos mucho que ap aprender de ellos y de ellas. Porque ellos vivieron durante muchos años en socialismo. Aquí no había capitalismo hasta que llegaron los barcos de Europa. Los barcos de Europa trajeron el capitalismo. Trajeron el capitalismo. Bueno, bueno, Venezuela una vez se la vendieron, ¿se acuerdan ustedes? A los Bélsares. Banqueros alemanes compraron a Venezuela. España le vendió una parte de Venezuela a los Bélsares. Y por eso es que uno ve en la historia de Venezuela que hay ciudades venezolanas, que fueron fundadas por alemanes. Nicolás Federman, ¿se acuerdan de ese? ¿Eh? Por ejemplo, los alemanes llegaron aquí, se adueñaron, y bueno, y la casa, la compañía guipuzcoana era puro capitalismo. De Europa nos vino eso, la avalancha capitalista, y nacieron los grandes latifundios, las grandes propiedades, y bueno, y arremetieron contra nuestros pueblos indígenas. Hoy la revolución reivindica sus derechos y les devuelve la propiedad de sus tierras y les apoya como nunca antes se les apoyó, porque tienen los mismos derechos y hasta más, diría yo, que nosotros. Bien, pero eso ocurrió ayer, ocurrió ayer, es parte de lo nuevo, ¿eh? lo nuevo, lo nuevo, la patria nueva, eso solo es posible a través de una revolución, que es madre, paridora, valga la redundancia, ¿no? No, una madre de todos los días, un parto de todos los días, un parto de todos los días, lo nuevo, lo nuevo, la patria india, la justicia social. Y hay un conjunto de signos, decía yo, aquí, de lo nuevo, un conjunto de signos que nos inyectan nueva fuerza para seguir potenciando el orgullo patrio, lo afirmativo venezolano, decía Augusto Mijares, lo afirmativo venezolano. ¡Qué orgullo! ¡Electrizante orgullo ver ahí a esos cuatro vejeros! Yo lo llamo así porque son vejeros del Guárico pata en el suelo uno de ellos me decía no, yo corro mejor en descalzo me costó acostumbrarme al, al zapato moderno para correr bueno, allá están en Londres Longar y sus compañeros bueno algún burgués aquí dirá bueno, pero llegaron séptimo. Chávez lo está felicitando llegaron séptimo, está bien pero vean las imágenes Séptimo en el mundo. Como la burguesía le gusta tanto hablar en inglés, se los digo así. Séptimo en the world. In the world. Séptimo in the world. Cuatro por cuatrocientos. Yo creo que es primera vez que Venezuela se ubica. A ese nivel, en un conjunto de disciplinas, es verdad, no es que creo, estoy seguro. Conjunto de disciplinas, entre los mejores y las mejores del mundo, y arranca la carrera. Hay un momento en el que estábamos peleando el tercer lugar. Ah, pero ¿con quién estaban compitiendo los vegueros del llano? Los corredores de Venezuela, las gacelas, los venados, eso. Bueno, Ahí estaban cuando pasaron, el antes del inicio, pasaron uno por uno. En el carril 1, no sé qué, Gran Bretaña. En el carril 2, United States of America. En el carril 3, el carril eh, Feder Russian Federation. En el carril 4, Cuba Republication. En el canal 5, Venezuela. <risa> Venezuela, los vegueros compadre los vegueros allá eh, en la cumbre del deporte mundial orgullo ahí estaban los jamaiquinos que son una gacela, Trinidad y Tobago de los mejores del mundo pues ahora, Bahama y los muchachos le pusieron y aquí se han ganado a todo el mundo. Le ganaron a Brasil, le ganaron a todos. En este continente no hay quien le gane. ¿Eh? A lo mejor Estados Unidos. Ahí vamos tú a tú. En este continente. Ahora, solo llegar allí, ya. Qué orgullo. ¿Eh? Ver la bandera venezolana cruzando la pista londinense a la velocidad del rayo. ...compitiendo con otras banderas. Y fíjense... ...yo me puse a sacar una cuenta... ...la matemática... ...la delegación nuestra... ...es de 69 atletas... ...modesta... ...aun cuando es la segunda más grande... ...delegación venezolana... ...que haya asistido... ...a juego olímpico alguno... ...la más grande fue hace cuatro años... ...que fueron más de 100 atletas... ...porque metimos el softball... Femenino, que ya solo son 20. Y este año hubiéramos metido el softball, solo que eliminaron el softball de las Olimpiadas. Y el béisbol, el béisbol. No, el softball fue a China. El voleibol femenino, que no fue este año, y el voleibol masculino. Con esos tres equipos ya hubiéramos llegado a 100 otra vez. Bueno, 69. ¿Cuántos atletas.? están compitiendo por el Reino Unido de Gran Bretaña como 500 ¿cuántos atletas están compitiendo por Estados Unidos? como mil los nuestros son 69 pero como se han fajado. y fíjense ustedes más del 20% de nuestros atletas se metieron hasta ahora y todavía quedan algunas competencias más del 20% se metieron entre los primeros 10 del mundo de su especialidad más de 20% ese es un inmenso logro de la juventud venezolana es un infinito logro no solo es la medalla de oro de Rubén Limardo, que es la medalla de oro de Venezuela sino que son todos esos rendimientos ¿eh? algunos nuevos récords suramericanos algunos nuevos récords nacionales, y bueno, y muchos diplomas y reconocimientos especiales por ubicarse entre los primeros 10 lugares de su especialidad. Más del 20% de nuestra delega. Eso es orgullo venezolano. Ahora, ¿qué hace la burguesía? ¿Y sus medios de comunicación? No, no, y que vamos a estar celebrando una medalla. Eso es muy poquito. Bueno, fíjense, países, con todo mi respeto, pero países como México no tienen todavía ni una sola medalla de oro. Países como Argentina, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Y nosotros estamos ubicados ahí en los primeros lugares de este continente con la medalla de oro. Y bueno, y esos rendimientos extraordinarios de nuestros atletas en cuarto lugar, quinto lugar, varios se metieron de cuarto, como Carla Magliocco, y como maestre que pelearon en el boxeo pelearon por bronce, si perdieron quedaron en cuarto lugar y así el ciclismo, natación ciclismo natación, ¿cuándo antes se vio eso? boxeo atletismo lucha libre, lucha grecorromana ¿cuándo se vio eso aquí? esgrima la medalla de Rubén Lemardo Además, yo no sé en cuántas décadas, creo que en 40 años casi ningún esgrimista de América Latina había logrado ni una medalla de oro en las Olimpiadas. Ahora, reconocer esto con modestia, pero con orgullo es parte de eso, de la identidad nacional, sentirnos plena y auténticamente venezolanos, Venezolana de esta patria que se llama Venezuela, hoy libre e independiente, libre e independiente. Y en esa patria libre e independiente, la Guardia Nacional Bolivariana ha jugado un papel estelar, ya lo resumía en gruesos trazos, pero con detalles también, el señor Mayor General Comandante de la Guardia Nacional.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 ha jugado un papel estelar, ya lo resumía en gruesos trazos, pero con detalles también, el señor mayor general comandante de la Guardia Nacional. Yo felicito a los señores oficiales ascendidos a su grado de mayor general y acaban ellos de ocupar ese importante puesto de segundo comandante. Ese, ese cargo es súper. Segundo comandante del ejército, segundo comandante de la marina, de la aviación, de la Guardia Nacional. Y yo he considerado que merecen su ascenso al grado de mayor general para que además trabajen junto a los comandantes generales y sus estados mayores como un solo equipo en el ejército, en la marina, en la aviación, en la guardia, en la milicia. Un solo alto mando, un solo equipo. Felicito a todos los guardias nacionales, condecorados a lo largo y ancho del país y a quienes recibieron la condecoración respectiva en este acto y agradezco mucho este reconocimiento de la Guardia Nacional a este humilde soldado la Cruz de la Guardia Nacional la llevaré en mi pecho con orgullo a partir de hoy y toda mi vida queridos compañeros de la Guardia Nacional Bolivariana sigan ustedes adelante cumpliendo con esa infinidad de tareas con las que cumplen a diario, a diario, en la lucha contra el crimen. Ahí está la Guardia del Pueblo, batallando junto al pueblo, junto a las comunidades, en la lucha contra el crimen, contra el AMPA, en la defensa de la ley, aportando su, bueno, su, su sacrificio correspondiente... De cuando en cuando, hasta regando su sangre en defensa del pueblo. Argentina ganó medalla de oro hoy. ¡Viva Argentina! Buena, buena, gracias que me lo, me lo estás informando. En tal fondo, la patria argentina. ¿Eh? Cuba también lleva varias medallas. Creo que va en primer lugar de toda América Latina, Cuba. Bien, felicitaciones pues a todos nuestros atletas de América Latina, del Caribe y también del mundo, deportistas de todas las especialidades. Pero les decía, sigan cumpliendo con, esa con esas múltiples tareas en las fronteras, como dice nuestro himno, el himno de la guardia, en las fronteras, en las costas, en los llanos, en las sierras, en la ciudad, en los campos, siempre al lado del pueblo. Y como dice también el himno, bajo el imperio de la ley, bajo el imperio de la ley, luchando, luchando contra viejos vicios que inundaron el país a diestra y a siniestra y que por supuesto también se infiltraron, viejos y malos vicios, muy malos, en la institución militar del siglo XX venezolano. Ya lo decía el General Romero, éramos una fuerza represiva, no solo la Guardia, también el Ejército, sobre todo la Guardia y el Ejército. Nos utilizaron hasta para masacrar al pueblo, y se infiltró en nuestra fila ese terrible fenómeno de la corrupción, hay que seguir batallando contra, contra ese flagelo, hacia adentro y hacia afuera, de manera firme, implacable. Porque tenemos que cuidar, como la vida, el honor, la moral de la institución militar, que es una de las instituciones fundamentales de la República. Y cuando aquí, a lo largo del siglo XX, el Imperio y la burguesía la Calla se dedicaron, ellos se dedicaron a dividir la Fuerza Armada. Nos tenían divididos. Se dedicaron a infiltrarla a corromper a muchos de sus cuadros empezando por los altos mandos que aquí había, que aquí hubo bueno, eso fue parte del plan para asegurar su hegemonía, su dominación el imperio del mal, el imperio de la corrupción el saqueo a un pueblo de esas entrañas venimos nosotros de esas entrañas salimos, emergimos, rescatando lo más profundo de los valores patrios de la Fuerza Armada Venezolana. Pero quedan muchos tramos todavía en esa lucha, en esa batalla contra esos viejos vicios, hacia afuera y hacia adentro para seguir fortaleciendo eso, la mística, el honor, el orgullo, la eficiencia, el despliegue operativo. Y sobre todo, eso tiene que ser siempre, pero hay momentos, hay momentos, así como en el deporte hay momentos, en la vida hay momentos. Así es el tiempo, así son las circunstancias, ustedes saben que nosotros estamos dentro de un proceso electoral ahora mismo. Proceso que, si no fuese por el carácter violento, fascista, antidemocrático, de algunos sectores venezolanos, bueno, no estaría cargado, como está, de peligros, de riesgos y de amenazas. Por eso debemos estar muy alertas, la Guardia Nacional, la Fuerza Armada, para, en el marco de la Constitución y de las leyes, garantizar la soberanía del país, garantizar el proceso electoral mismo, con el apoyo a través del Plan República, garantizar que se respete la voluntad soberana de nuestro pueblo, el día de las elecciones, y además estar alertas ante cualquier intento de del, del desconocimiento de esa voluntad, y ante cualquier intento para llenar a Venezuela de violencia, de desestabilización. No podrán hacerlo, pero no podrán hacerlo no porque yo lo diga, no podrán hacerlo porque si pretendieran hacerlo, se estrellarían contra el muro nacional de la dignidad de un pueblo y de su fuerza armada se estrellarían de nuevo los que pretendieran hacerlo. Pero debemos estar pues muy alertas todos estos días, todas estas semanas, de agosto, de septiembre, de octubre. Y continuar la marcha, camaradas, compañeros, compañeras. Estamos viviendo un tiempo, vamos a llamarlo, luminoso. Luminoso, muchachos, muchachas. Luminoso. Uno, nosotros, que somos ya soldados antiguos, añejos, como mi sargento Julio César, a quien he condecorado, 94 años, imagínate tú, se graduó, en 1937 pido un reconocimiento especial para Julio César, que nos acompaña con su familia Trujillano Montañero bueno, nosotros hemos vivido varias etapas de, la, de esta vida de esta historia vivimos tiempos de oscurana cruzamos por oscuranas Cruzamos, como dice el poema llanero, por tremedales, por noches oscuras, por soledades, pero llegó el amanecer y estamos en un luminoso día nuevo para la patria. Y ustedes, Guardias Nacionales, son vanguardia, portaestandarte de ese día luminoso que no se apaguen más nunca las luces, en contrario, que sigan creciendo las luces, las nuevas luces de esta patria nueva, que sigamos impulsando el desarrollo nacional este 2012, el 2013, y más allá, esta década segunda del siglo XXI, y más allá la tercera década, del 2020 al 2030 y más allá, este siglo. Venezuela está, de, está destinada a ser grande. Hagámosla cada día más grande. Decía Bolívar, soy el primero en soñar. Soñar en constituir en esta tierra la más grande nación del universo. Menos por sus riquezas, que por su libertad y su gloria. Ese es el rumbo que hemos retomado, el rumbo de Bolívar. El impulso social, el impulso moral, el impulso luminoso, el impulso económico, productivo, científico, tecnológico. Y en eso, mis queridos Guardias Nacionales, ustedes han jugado, están jugando y seguirán jugando un papel primordial dentro del pueblo venezolano, porque ustedes pertenecen, nosotros pertenecemos a ese pueblo venezolano. Heroico pueblo, somos pueblo en armas para garantizar la independencia nacional y el desarrollo nacional, el socialismo bolivariano, la democracia verdadera, el gran futuro de Venezuela. Somos garantes junto al pueblo del futuro patrio Hace pocas semanas, para terminar este saludo, hace pocas semanas yo anunciaba aquí mismo el lanzamiento de una nueva misión dentro de las misiones socialistas. La misión, hasta ahora la hemos llamado en el equipo de trabajo con Rangel Silva, Elías Agua, el alto mando militar, ...y el alto gobierno... ...hasta ahora le hemos dicho... ...Misión Soldado... ...le daremos seguramente un nombre... ...más específico... ...pero misión Soldado... ...lo que quiero decirles es que... ...estamos trabajando en la planificación... ...de esa gran misión... ...dirigida hacia... ...los soldados... ...de todos sus grados, jerarquías, clases y empleos ...y sus familiares... ...su seguridad social... Bienestar, vivienda, salarios, créditos, atención especial a problemas especiales, equipamiento, infraestructura, educación, para seguir levantando el nivel cultural, el nivel educativo de todos los oficiales, soldados de la Fuerza Armada Bolivariana. Una nueva misión, la lanzaremos en las próximas semanas. Ya la explicaremos en detalle, en detalle. Estamos estudiando todos los alcances y consultando, haciendo las consultas respectivas. Pero esto se va a sumar a ese abanico de misiones socialistas, de grandes misiones. Bueno, por ejemplo, aquí al lado, estábamos viendo hoy el avance de la parte correspondiente a las empresas chinas y venezolanas aquí, los trabajadores, aquí mismo. A pocos metros de aquí, ustedes han visto cómo se empiezan a levantar edificios allí donde estaban las viejas instalaciones del batallón agras y los batallones de comunicaciones del ejército. Y más allá, llegando a Tazón, donde estaban las instalaciones de aquellos viejos galpones y aquellos viejos cementerios de vehículos donde era la logística, ¿no? Comando logístico, ahí lo están haciendo, ese es un, un bosque de edificios miles y miles de apartamentos bueno, la gran misión soldado uno de sus objetivos es lograr que entre 2012 2013 y 2014 no quede no haya ninguna o ningún profesional militar que no tenga su vivienda propia eso lo vamos a lograr en, en dos años y medio Dos años y medio Tenemos un, un déficit de cerca de 30.000 unidades habitacionales actualmente en la Fuerza Armada Eso seguirá creciendo, claro Luego hay que actualizar todos los años Porque todos los años, bueno, van surgiendo nuevas familias Nuevas necesidades, igual pasa en todo el país pero hemos, hemos tomado una velocidad ahora en la construcción de vivienda Que nos permitirá ir solucionando esos problemas en el corto y mediano plazo Ese gravísimo problema de la vivienda Miren estos apartamentos aquí Bueno, no menos, de, no menos de 2.000 apartamentos de los que estamos construyendo en Fuerte Tiuna Del corto plazo serán destinados a oficiales y sus familiares, a profesionales, militares, suboficiales, sargentos. Bueno, van a vivir aquí mismo al lado. A lo mejor trabajas aquí en la academia militar, en la FOFAC, y vives aquí a 50 metros, a 100 metros. ¿Eh? Eso es justicia social. Y además una vivienda subsidiada. Como subsidiando estamos al pueblo a las clases medias, a los sectores profesionales un apartamento ahí de tres habitaciones, dos habitaciones cuesta el costo de construcción es de cerca de 350 mil bolívares fíjense ustedes esto es para que lo tengamos clarito cómo es el capitalismo y cómo es el socialismo 350 mil bolos eso es el costo de cada apartamento aquí mismo, terreno que vale oro, ese terreno aquí vale oro. Bueno, yo creo que si fuera el capitalismo aquí, José Vicente, solo la parcela de terreno te cobrarían eso. Solo la parcelita de terreno. Ahora, un apartamento allí, aquí en el valle, aquí en esta tierra, este terreno, te lo pueden vender facilito en el capitalismo, por no menos de un milloncito. Un millón de bolívares. Un millón de bolívares. Imagínate, y además, los bancos antes daban crédito, pero uno no podía. Yo recuerdo que vine a, a, a tener una casa, a comprar una casa, pues, y a empezar a pagarla cuando era mayor, mayor de dos años. Uno no podía. ¿Quién le daba crédito? Lo que daba el IFA no alcanzaba. Y, y, y los intereses que cobraban los bancos, 80%. Bueno, a menos que tú, bueno, no dejaras de comer, de vestir, con la familia. Así que uno estaba condenado era a vivir arrimado, alquilado, etcétera. Ahora no, un apartamento aquí, eh, cuyo costo de construcción, incluyendo todos los materiales, la mano de obra... ...maquinaria que viene de China, etcétera... ...350 mil bolívares... ...si fuera el capitalismo te lo venderían en un millón y pico... ...la mayoría no pudiera... ...eso quedaría solo para la clase media alta... ...y la clase alta... ...como aquí era hasta hace poco tiempo... ...nosotros ahí le vendemos, ponte tú... ...un, un primer teniente... Primer teniente cuyo ingreso debe ser cerca de, ¿cuánto, ¿cuánto es el sueldo aproximado de un primer teniente ahorita? Ajá, salario mínimo y medio, por ahí anda Bueno, un primer teniente, le saldría un subsidio por la ley que hicimos nosotros, nosotros mismos lo hicimos de cerca de 80%, es decir, 8 por 3, 24, terminaría pagando, bueno, es decir, el 20%, pues. 60 mil bolívares, 60 o 70 mil bolívares en 30 años, además, protegido su ingreso, protegido Protegida su familia de la voracidad capitalista que acabó con familias, acabó con hogares, acabó con vidas, a través de la explotación, vivienda, vacaciones, la gran misión, soldado, una de las líneas de las líneas de trabajo va a ser apoyar, hacer un fondo, esa es la propuesta que me han hecho y yo estoy de acuerdo, un fondo especial para recreación. Vacaciones, unos días de vacaciones. Yo recuerdo el Capitán Chávez agarraba el carromato que tenía aquí, el camastrón, a buscar a la mujer, los tres muchachos, vámonos, pavarina, pues. A la casa de mi mamá, unas colchonetas. Y al río, al río allá, a pasear un rato, a jugar chapita. A caminar, bueno, uno era feliz, uno, uno, nosotros fuimos felices, esa vida fue muy feliz. Pero cuando uno pudo llevar a sus hijos, a su esposa entonces, a ver a Canaima, o a Margarita. ¿Con qué? ¿Con qué? Es que, es que a veces había que pedir un 100 bolo para llegar a harina, echar gasolina allá en Guanare, de Acarigua para allá, o para comerse unas arepas en el camino pero así todos fuimos felices, yo no me quejo, no, no voy a quejar, yo soy un soldado, somos soldados, pero la idea es que cada día los soldados vivan mejor, con dignidad, con honor, al lado de su familia, al lado de nuestro pueblo, honor, dignidad, justicia, y disfruten junto al pueblo de las maravillas de esta patria, o por qué no, un capitán, 15 días de vacaciones o una capitana agarra a su marido y lo para firme ¿eh? no, porque son las mujeres las que mandan en la casa, en verdad y sus hijos, y vámonos, a lo mejor se van a pasar unos días qué sé yo, en el Caribe, en algún país del Caribe ¿eh? ah, con un crédito especial de un fondo especial que vamos a hacer igual para casos de salud casos especiales de salud en fin es la gran misión, soldado para el soldado y para la familia del soldado eso lleva implícito también las instalaciones el adiestramiento, ya lo dije en fin queridos guardias nacionales cuenten conmigo que yo sé como me lo dijo mi sargento me dijo presidente, cuente con la guardia nacional yo lo sé cuenten ustedes conmigo mi querida Guardia Nacional, que yo lo sé en mi corazón y el pueblo lo sabe, contamos con la Guardia Nacional Bolivariana para continuar garantizando la independencia nacional y el socialismo hasta la victoria siempre. Y Atención. ¡Pir! Himno de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela Nuestro himno es letra del profesor Gabriel Torres Pulgar Música del maestro Ricardo Lleras Codazzi Interpretado por el personal militar asistente al acto Bajo los acordes de la banda marcial de la Guardia Nacional Bolivariana Atención ¡Pero!